Institución, y Como diría Karina Olga, lo dejo a tu criterio. Okay, no. A ver, vamos a ver. Esta es de Beli. Es de Beli con Harushi. Bien, bien. Ah, hacen saludo compartido. ¿Hacen compartido, sí. pareja. Mm. En dupla. Un aplauso este liviano el... fue. Un aplauso sí. sí. liviano. Uy, la película. Oh, y... Los hermanos lo pilatos. Paola. Es que está muy bien lo pilato los dos. Sí, está muy los bien. Samuel, bien. demás, eh. A ver. Y este es genial. Bueno, esto es... Sí, sí. Esto la rompe, sí, vale, obviamente. Hay diferencia abismal. Hay diferencia. Sí, sí, sí, sí. aplauden apl apl apl más a los Lopilatos que a la... Sí. de, la de Pero entonces vos decís que el, el enojo de Vélez de con Lopilato es porque lo aplauden no. más a... Yo no es la versión que yo tengo, ah. pero me incorporaron esto. Todo suma, <risa> todo suma, todo suma, todo suma. Voy a preguntar, ¿por qué saludan juntos? Pero también tengo dupla, otro dato porque... más que me acaban de incorporar. ¿Qué? ¡Ah! ¡Vamos, ¡Vamos, vamos, Tauro! Que los Lopilato. ¡Ay, me van a matar! ¡Ay, no, Tauro! Sí, ¡Me no, voy del no. sí. país! Decir, Tauro. <risa> Ganarías más. ¡Ay, no! no. ¡Ah! Que de eso, eso sí que, Eso sí que es motivo de no. Eso vos. me estarían pasando. Y... Bueno, ya el saludo para mí es para cuestionar. El saludo a Flor tiene que ver, no quiero spoilear, vos lo vas a ver esta noche. Sí. Hay una escena en el final sí. que permite que el saludo sea con el telón rojo sí. eh, abajo, porque hay un final donde... No, pero yo no gracia. hablo de eso. Y después, bueno, viene esto, que después deciden saludar por algo que plan, tiene que ver con una cuestión plan, de cartel, porque sobre todo, cartel, no, pero sobre todo Franchella Franchela y eh, Flor Peña, sí. ¿quién cierra? Ay, pero no, no, no, está en debate, digo, todos sabemos, ustedes, dos estrellas. Por eso. Pero ustedes, digo, ustedes podemos saben comparar que Guillermo, sale, Guillermo, Florencia, Florencia, pero no, parece Flor, que sa sale, siempre igual Chile decir. Cuando sale Guillermo? Sí. Hay eso va a sí, estalla. Es obvio. estalla la ovación. Él se emociona. Él sí. se emociona. Igual están todos muy bien. Lorenzo. Lo que sí, pasa es que, que, claro, pero siempre yo le lo digo por la experiencia, los saludos generan discordia. Claro. Mm. Siempre. Es que por eso me Porque a ver qué se pone la dupla. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hablamos acá? ¿Trayectoria o simplemente un la proyecto actual. que fue exitoso, televisivo y teatral? ¿Entendés? ¿Cómo, cómo, cómo ponés? Porque café, en general lo que te lleva al saludo final es la trayectoria. Vos decís, bueno, a ver, según. No, no sé, todos tus éxitos, la trayectoria taquilla lo que fuere, digo, vos sos encabezás y vas último y después así se no, Claro, todo lo que construiste. Exactamente, como claro, claro. decís, digo de Belis y Arusi que son dos grandes comediantes de este país sí. con una trayectoria extensa. Digo, saludan antes que los Lopilato, que tampoco disgusto su trayectoria, pero me parece que es anterior. Esto lo decía Franchella, que es el director. ¿No? ¿No? Sí, bueno, pero a claro. ver, Franchella, eh, y sí, chicos, alguien tiene que armar la una, puesta esto y Franchela para director. que se ofenda eh, de Belis. Con todo el respeto que al mundo. Es para que se sí. Pero ¿sí? ya se, ¿Se va se a no, no, Seguro que pero, se va a ofender. Pero, a ver, Luisana Lopilato es mucho más estelar que Marcelo de Pero eso es una cuestión estelar. Me parece ¿Sí? que también ¿Cómo? tiene que ver con el cartel, por eso se van cerrando, se van cerrando a medida el que tenga en la serie. Así? A ver, saludan los funcionarios. los, los, familia, los, sí. los Después viene Paola y Coqui y después María. No. Eh, Ay, me eh, gusta de la televisión, ¿Cómo está? Porque también está eso... Están en un sofá. Claro, pero no, no, así. pero nombre, no, ¿cómo aparece? Es la familia ah. Argento y nosotros son los vecinos, digamos. Más allá de la trayectoria de cada uno, el papel dentro de la obra... Es y está así. la negociación sí, Pero acá, pero acá está en juego. Yo estoy hablando de... Justamente diste en la tecla. Es el proyecto que es eh, casados con para, hijos o la trayectoria. El que se puso al hombro en este proyecto... Sí. Perdón que te interrumpí, sí. eh, disculpa fue De Belis, Vamos a decir todo también. Bueno, de Belis es el que insistió y que... En hacerlo. Eh, sí, no lo ver. hizo gratis tampoco, eh. Martín. No, no no, no pero la verdad, La verdad es que convenció a Franchella, convenció a... Y lo bien que Franchella. hizo. Sí, sí, sí, sí. Lo bien que hizo. Por eso yo hablo. Una cosa es un proyecto sí. televisivo o teatral que tiene que ver con la familia que Casas con Hijos. Y otro es, cuando vos terminás se termina la obra, vos vas a saludar como vos. Sí. ¿no? De Belli, Franchella, Florencia Peña. Pero Entonces, hay... ¿por qué tenés que saludar como el personaje? No, Pregunto, ¿no? Abro. este. Pero dedo. el orden, claro. el orden claro. tiene que ver con, con el papel que vos tenés en esa obra. Porque quizás en una obra donde el protagonista es alguien joven, la persona que hace de abuelito tiene muchísima más trayectoria y seguramente se lleve más aplausos por su trayectoria. Pero va a salir en otro orden. El último que va a salir va a ser el protagonista. Yo creo que si no tiene puede. que ver con una cuestión de cartel eh, no, no, el que salió último es el protagonista por Maca, de joven, de bueno, al... de lo que claro. haga. No, digo, pero porque vos bueno, Franchel de, de, de, de lo que lo pongas va a salir. Pero siempre los del les generó discordia. Por eso si, lo digo. si te aplauden más a vos, Camila. Siempre sabés que, a mí, ah, ¿no? el, ¿sabes el, que acá, eso? acá en esta obra donde está la, la diferencia de cómo van ingresando a través del cartel es cuando entran, no cuando salen, cuando des, se despiden. Claro. Entiendes? Está bien, pero Va, es primero están los Lopilatos, después viene Dardo y, y la sí, nueva, la el nuevo personaje de sí. Ascena, Después ver, aparece qué. Moni en un balcón. Que ¿Y que quién viene... aparece último? Que estalla Franchella. Franchella. Franchella. estalla el teatro cuando aparece, aparece Moni Franchela y cuando aparece Franchella, estalla el teatro es con Franchella. Cosa. Y de hecho a Franchella le hacen un aplauso mucho más largo y empiezan a decir Pepe. Porque es artista importante es lo del cartel y esto que estamos hablando porque me vino a la mente Calabró, creo sí. que era gasoleros que sí. dijo, no quiso no, campeones. No campeones. Campeones. campeones digo si vos sos una figura y estás segura de lo que sos y todo de verdad uno necesita porque no lo sé refrendar esto de el saludo el cartel te lo tiran por defienden pero a cuchillo <risa> vos no sabés lo que es la, la pero, pelea del cartel porque para muchos es mucho más, es más importante... Moria esto, te dice juro, eso. Pero siempre, sí, sí, sí. es el pan, dice Moria. Sí, Moria dice te, pan. Yo, bueno, yo ¿te soy testigo en el de, de situaciones, de no, los disgustos. Yo podría dar nombres que, que era claro, porque el, el saludo lo define el director. El director es el que pone, dice, bueno, vos de esta manera, las caras largas. Total. De decir, viste, y había, y había una... Que me acuerdo que se hacía la sorda. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí decía el nombre. Ah, claro, que tenía que salir. Vamos, ah, Y como historia. ella no, no, no consideraba que la que estaba antes tenía que salir antes que ella, entonces nunca llegaba al saludo. Siempre, ah, ¡Ay, no va a no no no Entonces comer. decía. ¡A saludar, vamos! El jefe de piso decía: ¡Salí! Como tenía que salir Tauro, ¿no? Sí. Nancy, salí. Bueno, salí después de salir a Tauro. Entonces, ah, era bravísima. Ah, claro. Había, había Nelia Lobato y Ámbar La Fox, dijeron: ah, ah, Chicago que, que no, Romay no, no, no, no, no. en esa época tuvo que hacer, no, más allá del giratorio tuvo que poner Ámbar Lobato sí. Nelly de la Fox no porque creer. eran dos figuras tan claro. potentes arriba sí, del sí, escenario sí, sí, que las tenían que conformar imagínense dos vedettes de, claro. de, de estilo, sí, sí, las tenían sí, que conformar sí. a las dos y tuvo que poner el nombre el cartel viene de esa época le vamos a contar a la gente porque dice, no sé, acá Guillermo Franchella, muy cuando ya sos sobrada, sí. que te sobra claro. la estelaridad, me sobra estás de ese, sí. Guillermo Franchella, y ponele que sea eh, Provincia de Peña en sí. Casados claro, con Hijos. Claro. Eso ya, cuando estás sobre el título, claro. es como ya el sumum del... Mira, del hoy te, te, te, te vas por cuenta. la cara mi estelaridad. Sí. Susana era Susana el hombre enorme y piel de Judas? Claro, bueno, <risa> Eso bueno, es mucho pero más. En el momento de la verdad, cuando salen a saludar, ahí los, los aplausos son, no importa si estás primero o último en el cartel, la gente decide con y su si aplauso, Igual, hoy como es dicen, así, pero no. es consuelo de Sonso. Digo, todo bien el aplauso, pero las la figuras en el escenario quieren salir última sí. Siempre. Pero ahí sí lo fuimos a buscar, obviamente a nos decía lo siguiente. Igual. Te quería preguntar por un tema puntual. Y esto es relación con Marcelo de Vélez. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es regular? Eh, no, la mejor, la mejor, siempre. Ya es la, la quinta obra de teatro que hacemos, Marce. Dicen que en la última obra de teatro él se enojó porque vos seguías haciendo de Coqui ¿Qué hay de cierto en esto? No, para nada, para nada. Para nada, no, no, la verdad, para nada. Cada uno hacía su trabajo y lo bueno que tenemos es que siempre hablamos todo, ¿no? no siempre... ¿Alguna vez tuvieron algún rosa? Digo, ¿de dónde sale esto de que hay una enemistad dentro del elenco? Estuvimos hablando hasta recién y no, no vamos, y no tenemos ni idea de dónde sale eso. ¿Y este... ¿Qué opina él al respecto? No, también, no lo puedo creer. Imagínate, nos conocemos ya hace 18 años. Este... Se puede decir que los dos crecimos en esto. Veníamos de diferentes caminos y la verdad, nos unimos casados con hijos y a partir de ahí seguimos haciendo obras de teatro. ¿Son compañeros o han logrado cierto grado de amistad? No, amistad total. ¿Amistad, amistad com... total? Sí, amistad, compañerismo, arriba del escenario, abajo del escenario. Por eso me sorprendió mucho o sea, o sea, lo que se decía. Claro. Debe ser, digo yo, no sé, una posibilidad, que haya envidia por el éxito que están teniendo? No lo tengo ni idea. La verdad que es algo. ¿Qué hace papá? Es algo único que, que, que, que la verdad que estamos viviendo y lo estamos disfrutando todos. Es, este Pasa por ahí. No, no, es como que no... no pasa lo que se estaba diciendo. Yo tengo la mejor con él. Y es un suceso que estamos viviendo, la verdad que con Cansados con Hijos. Imagínate que. Este, estar eh, con el, el Gran Rex lleno lo, Las dos funciones por día Es una bendición de Dios Bueno, dice, bueno está todo bien Está perfecto